Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Jackson, Y pues hoy les traigo este video de haul. Y pues quédense a ver. Y esta es la primera prenda. Que es una blusita. Es de tela bien suavecita. Que estira, es, que estira mucho. Y dice Savage. Que significa salvaje. Me gustó mucho. Uh, los colores, como se mira. Es. No es tan blanco, es ah, como beigecito, blanquito. Aquí dice que es ivory, el color ivory, uh -huh, con negro. Ok, esa. Y la siguiente playera es esta. De Tupac. Tiene letras aquí en las mangas. Y es esta sí es de tela gruesa, dura pero no sé, quiero una playera de Tupac y pues miré esta, dije esta, esta ok y en lo siguiente es este suéter y como ya saben es uno de mis colores favoritos, bueno es mi favorito porque me gusta este y me gusta el gris como pueden ver pero estos dos ajá y este está súper suavecito Calientito Una tela bien Súper suavecita Y aquí tengo esta otra Muchas la saqué de sus paquetes Y muchas la dejé ¡ay! Empaquetado todavía Nomás así lo miré dentro del paquete Es esta Que yo pensé La verdad que quedaba poco más uh, Larga No pensé que fuera tan top De aquí que fuera tan fuera Pero pues ni modo Quiere una Así con blanco y negro Y está de este Y Así es como se ve También es la tela súper súper suavecita está suavecita Ok Creo que es de muchas Sí, es todo Y Vamos a continuar con este pantalón Que miren Está súper Stretchy Estira mucho Roto como me gustan Y verde No sé Me gustó muchísimo Y cuando lo, lo saqué Dije esto no me va a quedar Está muy chiquito Pero realmente estira demasiado Que sí Sí me quedó Oh qué ok. Y lo siguiente es este pantalón Que este sí se ve grande Y este dije, oh, oh, a lo mejor este me va a quedar grande O sea que no sabía Pero no, también me quedó muy bien Y este lo agarré poco con Como pavota Pero obviamente no lo quiero pavota Tengo pensado para otra cosa Que a lo mejor después me lo verán Pero es así y también es suavecito y estira también. Uh, Fashion a vende pantalones muy, muy buenos que se me hace que quedan bien. El que agarres cualquier estilo, en mi opinión, se me hace que te va a quedar bien. Todos los pantalones, que tengo de diferentes estilos que estiran o no estiranse. Sí, y todos quedan bien, no sé por qué, pero muy buena calidad los pantalones de no Nova. Tengo otro También lo tengo Este Que también se me hacía Bien grande, miren Pero no Se me quedó bien Y este dice que te Ayuda para que se te vea el cuerpo Mejor Y también está roto Como pueden ver de aquí y de aquí. Sí está. Está bonito. También me gustó mucho. Este es de tela más dura. Y también por eso es que le digo que pensaba que, que no me iba a quedar bien. Porque por lo normal yo escojo pantalones que tienen demasiado que parezcan. Leggings, pero no. Son pantalones. Y dije, no, este no va a quedar bonito. Pero sí. También me encantó. Que la siguiente Es Este otro Que también estira Muy bonito Es así Este no está nada roto Nada roto uh. Y también me gustó Mucho, mucho como queda bueno, este es el siguiente Este es un entero Está entero Y es estrable. Está muy bonito, me gustó mucho Y también es de tela bien suavecita Y estira mucho Está muy bonito Me encantó también este Creo que huele la ropa nueva. nada Ok Por último pero no menos Es Esta llamada Verde Claro Está bien suavecita del gorro De aquí Está gruesa y está pesada Se me hace que por los zippers Estos que están bien gruesos Está pesada pero está bien bonita Bien bonita, bien bonita Me gustó mucho Bueno, es para este triazo Que se está cortando Ok Bueno, pues eso fue todo el video Espero les haya gustado este haul uh, No sé, se me hace poquito Pero pues lo quise hacer ya Porque desde cuando tengo esta ropa Como desde los primeros de Noviembre, sí y estaba esperando otra orden, pero mmm, todavía, no me, todavía no me avisan que ya me la enviaron. Pues mejor decidí hacer esto. Porque ahorita están tardando por como pasaron los días festivos. Mmm, se me hace que agarraron muchas órdenes de tanta especial que tenían. Y, y pues no están enviándole luego a la gente sus, sus pedidos. Y no sé hasta cuándo me va a llegar, o aunque sea, me ha durado otra semana, no, la mera verdad no sé cuándo. Y dije, no, pues de una vez hago este video. Pero si les gustaría ver ese otro que me va a llegar Que son sacos, pantalones, blusas Si les gustaría ver eso Por favor déjenmelo saber Pero déjenme saber Porque no me regalan ni un like No me regalan ni un comentario ni nada, no sé qué, qué es lo que les gustaría Pero pues espero les haya gustado este video Y si sí, me regalen su like Y pues sí Si eres nuevo por favor suscríbete Y pues nos estamos mirando otro video